Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video del día y tiene que ver con este Kampfpanzer 07RH, claro que sí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis acá en el, en el garage, y vamos a, o garage, o garage, como quieran decirle. Y después vamos a pasar a dos replays que tengo que jugar recién para mostrarles el tanque básicamente, como según mi interpretación, va el tanque en el campo de batalla. Um, bueno, la tengo con la tripulación del D-Par-Uno. 1 sé que es una tripulación más o menos, tampoco es muy buena, tampoco es muy mala Pero anda por ahí, cumple con los requisitos Y podemos decir que el tanque tiene 200 de daño por medio por disparo Como dije en el video de hoy, 205 de penetración con munición estándar Tenemos 255 con hit Y tenemos una munición explosiva que penetra 90 y pega 320 Velocidad proyectil, munición AP 962 Munición hit 870, bastante lenta y la munición explosiva aún más lenta todavía, 853 metros por segundo. A ver, recarga. Acá nos ponemos contentos, ¿bien? Nos pusimos tristes con el tema del daño. El daño es muy poquito, la verdad que es muy poco. Muchas veces vas a pegar, muchas veces vas a pegar 160, 170. Y estás en tier 8 y ves tier 10. Y en cuanto saliste para pegar en tier 10, un pepinazo. Un bombazo de 170 es que se te cagan de risa, bro. ¿Entendés? Pensá que un, le pegás a un mediano que tiene 2.200 de vida. 2.000 de vida. Y que le bajé 170. Cuando un 430U te puede bajar 500. Y encima tenés que penetrarlo. Porque tenés que entrarle con 2.55. A, a medianas y largas distancias. A un 140 con 2.05... Le podés entrar, no te digo que no, pero lo tenés que tener muy regalado. Y también te va a pegar, siempre te van a pegar más que vos, seguro. Cualquier mediano va a pegar más que vos. Creo que de los tanques, el que le seguía era este, me parece, el Panther 8 Bueno, con 2.80 lo mejoraron. 2.40. Es que yo creo realmente que antes de sacarlo tendrían que haberle puesto... Yo sé que el DPM es muy bueno porque recarga en nada. Pero 200 es que es muy poco, bro. Muy poquito. Es que ya te digo, podés pegar 150 en un tiro y es muy poquito. También la recarga es muy poca, también eso es verdad, pero no sé, me parece que no termina de compensar para mí. Velocidad de giro del cañón 55.7, menos 9 de depresión es muy buena la depresión eh, pero tiene como bueno, no tiene tanta trompa igualmente. Pero alguna que otra ocasión le haría falta a esos menos 10. Para mí también no sé, es como para decir, bueno, estoy más seguro Ponele por por la por la por el hecho de torretear en un terreno elevado, no sé. Tal vez estoy pidiendo mucho Estoy muy eh, pedigüeño 1.35 velocidad de apuntamiento Eso sí, es excelentísimo Dispersión 0.31 Sí, puede ser que tenga unos 0.33 reales Lo siento como que es preciso Pero tampoco es 0.31 No sé, anda por ahí DPM, maravilloso, 2.971, de los mejores del juego con, en, en este tier, por lo menos puntos de vida, 1.350 que vas a tener que cuidarlos como oro porque no tenés blindaje 115 de blindaje frontal, 75 lateral, 25 trasero, 80 de blindaje frontal de torreta, 60 lateral y 60 traseros A ver, acá viene lo jugoso del vehículo, que tendría que ser la potencia específica Y la verdad es que el vehículo se mueve muy bien, eso es verdad, también yo le puse turbo para probar la, lo que es la velocidad máxima y sacar el jugo de lo que es esto. 5 más de velocidad para que llegue a los 70. Um, la potencia específica es de 25.41 Velocidad de rotación, perdón, 63.64 La verdad que está muy, muy bien. es de las mejores? De, por ejemplo, de los medianos eh, de Tier 8. Pensá que este tiene buena movilidad. 49. Bueno, esto ya sí es más momia. Eh, 44. Se mueve lentísimo este también peor todavía. Eh, ¿Cuánto tenemos No me acuerdo. 38, ¿no? Esto ni se mueve directamente. Eh, ni te acerques a la pala. Después, camuflaje 538, por ahí en la media, más o menos de los, de los medianos. Entre 400 y 500... Eh, perdón. Entre 500... Entre 450 y 600 es la media de los medianos. bien Puedes tener 470, puedes tener 520, 530, pero más o menos por ahí andan todos. Eh, salvo algún que otro mediano que tiene muy, buena, muy buen camo. Pero pasa a los 600, pero por lo general como, 6, como tope son 600, bien. Y como base 400, si no ya termina siendo un pesado. Detección, 472, está bien porque lo llevo con comidilla. Si no, no vería tanto. Vamos a poner de matofuego automático para que vean bien cómo es el tanque pelado, pelado. Eh, 452 de rango de visión, potencia específica, bueno, queda igual. Eh, bueno, la dispersión se sube un poquito a 0.33, que es lo que les decía Um, velocidad 1.41 apuntamiento, recarga en 4.22 bien, así que bueno amiguito yo lo equipé con el turbo para probar básicamente esto, recuerda que estamos en una etapa de prueba recién eh, hace 2 3 partidas que lo jugué, así que no, no tampoco lo conozco mucho al vehículo, quería probarlo um, tenemos una barra de carga y la, la óptica bien, ¿por qué le puse esto? porque no llego a los eh, 445 metros sin las ópticas si le entrenas la habilidad de eh, reconocimiento, vas a llegar justo a los 445. Ahí te recomiendo que le saques las ópticas y que le puedas poner tranquilamente. Eh, tranquilamente. O por ejemplo, puedes llegar a ser um, el mecanismo de rotación mejorado o le, el estabilizador vertical. Yo te recomiendo alguno de estos dos. Y si no, en el peor, en el peor de los casos, le puedes poner también una ventilación. Que no le viene mal porque va a mejorar tanto dispersión como velocidad de apuntamiento. Como DPM y todas sus cualidades Bien, bueno chicos, vamos a pasar eh, Al campo de batalla Bueno chicos, entonces acá estamos eh, Estamos aquí en Estepas con, eh, Nos tocó contra ¿Qué? Tier 6, ¿no? En esta partida Sí, tampoco juego mucho, tengo tres partidas No me ha jugado con este tanque eh, Ahí pongo la cámara de juego Bueno, empiezo tirando unos tiritos, unos ciegos por acá Unos ciegardos eh, A ver qué onda Fíjense que va a pasar algo bastante extraño En esta partida, la jugué recién Hace, hace dos partidas, jugué la, la de recién Y esta Ese cañón que está atrás es el Dora, ¿no? El Gustav, ¿o no? No lo vi bien Para aquellos entendidos de la segunda guerra Bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Esta partida Esperen que voy agarrando un poquito el minimap pues no sé mucho que digamos. Ahí va. Fíjense que la movilidad es relativamente buena. Bien, no, no, no es mala para nada. Ahí tiro un arbolito y me voy para atrás porque por si algún despistado tira algún ciegardo por ahí atrás. Fíjense hasta dónde llegaron nuestros pesados. Ahí tiraron, eh. Ahí tiraron el, el tirillo. Eh, bueno, ahí bajamos a las chapas. Vamos a 68, 70 ahí quería ver si había algo por el medio. ¡Qué raro! Mirá dónde están nuestros pesados. Y ahí se empieza a ver algo. El IS-3A. Ahí me detecta el, el STA-1. Yo también lo detecto a él. Y acá ya quería empezar a poner... Eh, en, a prueba, digamos... Lo que es la puntería, ¿no? Del cañón. Quería probar el cañón. A ver qué, qué tal. ¿Qué talco? Ahí está, Yo no, no estaba esperando que salga. Me la, él me la clava. Yo a él no. Leonardo... Eh, bueno, por salir a pegarme Ahí a punto de vuelta 0.31 No sé dónde están esos 0.31, bro eh, Bueno, ahí decido avanzar, es tier 6 Así que me, me voy al yolo como si no hubiera Mañana, total Bueno, tampoco tenemos tantos puntos de vía eh, Pero Pero bueno, hay que avanzar No me pienso quedar atrás acá en esta partida tenemos el S-1 que estaba mal posicionado ahí. Y se comió un montón de, de un par de tiros. ¿Cómo se llama? Enano loco. O algo así. Fíjense lo que va a pasar ahora, mirá. Pum, le clavo el tiro, ¿no? Pero para, miren esto, miren esto. Es interesante. Ahí va. Mirá estos dos tiros, los dos tiros próximos. No se penetró el blindaje. Estoy tirando, estoy probando el cañón para por cómo cierra, mirá. No se penetró el blindaje. Ahí digo, bueno, voy a dejar de boludear porque me va a pegar el sta 1 boludeando. Me va a pegar algún caza o algo. Bueno, que ya no hay más, no hay más eh, casas. Sí, el T-25. Anda por ahí, pero está rodeadísimo. Entonces digo, bueno, dejo de pelotear. Eh, y lo terminan matando. Ahora fíjense lo que es la penetración del vehículo. Dos tiros a un cazatanque de tier 6. No se penetró el blindaje. Somos un mediano de tier 8. Está complicada la cosa, ¿eh? está muy complicada, si no le vamos a entrar a un tier 6 con AP, mucho complicado, complicado diría. Así que bueno chicos, nada, quería mostrarles eso porque fue una curiosidad, fue un, un así una nota de color por decirlo así. Y quería que la vean porque acá me como las piedras y rasguña las piedras, venían embaladísimo. Y fíjense que vamos eh, 15 a, no sé cuándo, 2, 4, 6, 7. Ya murió la mitad del equipo rival Y no murió ninguno de los nuestros, bro Bueno Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? pum, Rebote, ¿eh? Esa El ese me tira con AP Rebotamos Para aquellos que decían que no teníamos blindaje, mirá A y ese le tengo unas ganas que está ahí de... Bueno, decido usar la depresión del cañón. No es desfilada, si te tirás en diagonal tenés más, un poquito más de depresión. Y además tenés unos arbustos, así que... Algún tirito voy a ligar sin que me vean. Y acá me pongo a probar como tonto, me pongo a probar el cierre de retícula, eh. A ver cómo cierra. <risa> y yo para echar la bola. <risa> bueno, ahí ya rebote. Rebote en el lateral de la torreta, bro. Con AP... Estaloni, lo tenemos detrás, esperamos cerramos. Ramos 200 dobles, aquí okay. 203 Fíjense que la reca... 184 Mira lo que es ese daño, bro, malísimo Es muy poco el daño, es muy poco lo que saca Bueno, eh, vamos 1412, no queda más, quedan esos tres. Ya está, liquidan ese Queda el BK30, nos lanzamos al Yolo 229, buen daño no sé por qué no me disparan. 155. Es lo que le queda de vida. Eh, 1796. 158. Unos 1900 más o menos asistido. Ahí está la arty, Tiki. Un tiro. De un tiro no podemos, no podemos matar una arty de Tier 6. Vale. Voy a poner en pausa. Chicos. De un tiro. No podemos matar una Artillería de Tier 6, bro. ¿Entendés lo que digo? Mamita querida. Bueno, eh, vamos a la segunda replay. Deme un segundo pongo pausa, cortamos y vamos con la segunda. Bueno, chicos, acá estamos con la segunda. Mira, está el tío Pucho, ahí, ¿eh? que crack. Tío Pucho, te mando un beso, te conozco. Eh, bueno, acá estamos entonces con el Campanzer 07 RH, RH en la partida de Tier 8. Esta partida también va a ser un poco graciosa porque fíjense lo que va a pasar, <risa> ¿Viste cuando vos decís los equipos hoy no me acompañan? Bueno, yo tampoco es que hice mucho, ojo, no, no, no, ojo, no, no se crean que hice mucho, pero. Y acá tuve la mala suerte de que doblé justo, si no tendría que haber pasado ahí como un Champion League. ¡Oh, qué mala suerte tuve ahí! Bueno, ahí vemos, hay que pasar, hay que seguir, hay que seguir. Acá voy a cometer varios errores eh, tontos por mi parte y ahora se los voy a comentar. Se los voy a ir contando Fíjense la agilidad que tenemos, casi llegamos Y decir que no llegamos primero que el Hawk Porque hice esa vueltita y si no, llegamos antes que el Hawk Así que eso sirve para ganar Este tanque sirve un montón para ganar posiciones Así de, de avanzada Por decirlo, ¿no? Bueno, eh, fíjense entonces Que trato de ganar esta posición Que es bastante estratégica Hay que esperar que ellos vayan llegando por algún lado Veo el tipo 59 Por eso lo llevo con comidita y lo llevo con ópticas Para estas cosas, ¿ves? Para eso, para rebotar el tiro, ¿ves? Bien Segundo tiro 031 31 de precisión Recuerden eso eh, Igual hice mal, hice mal Ahí cometí el error de usar eh, autopuntado Le pasa es que estaba estaba cagado, ¿por qué? Porque si ahí atrás se posicionan Algún par de tanques eh, Como por ejemplo el Scorpion G y T-28 el Scorpion me pega 500, el T-28 me pega 400 y tengo 900 o 1000 de vida menos. Y este vehículo es de papel. En cuanto te ven, sos pollo, básicamente. Eh, bueno, eh, seguimos acá. Ahí detectamos al querido AMX-65T, al querido Achus. Le mandaba un saludo también para Achus. Y tenemos que tener cuidado porque están los casas de allá atrás, seguramente. Porque es donde se ponen. El TAP 59 de aquel lado también debe estar apuntando para esta zona. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, llegamos 217 de daño. Bien. Un montón por ahora. Un tirito. Un tirillo. Ya perdimos el IS-3A. All Grex X o sea, es ya perdimos tres. El S-3A, el bk 100 y el Type 59, ¿no? Ahí lo vemos al MKX65 y metemos un tirito más. Ahí Nachito 2015 se enoja el Scorpion G, le dice inútiles a los chicos. No se le leen, chicos. No, no, amor y paz, amor y paz. Ya se acerca Navidad, se acerca año nuevo, Tranquis Tómense un té y relajen. Relax, take it easy. Ahí aparece el T-28 que abajo se la pegamos sin ningún tipo de problema. Si hubiese pegado en la uruga, me hubiese querido matar porque no le hubiese hecho nada. Básicamente. Allá tenemos al Type 59 y al C52 Liz Que me asomo para que me peguen. Porque no. Fueron todos por un lado y pierden igual. Dice. Bueno, se acerca el T28. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿De qué me disfrazo con esto? Le podría haber pegado en, en, en el lateral de la cúpula. No sé por qué dejo que me espotee. Igual siento que me saltó re tarde. Ahí lo molesto. Para que me esté apuntando. Le hago te apuntado. Pero no, no, le voy a hacer nada. Era el pedo. 837. Ya tenemos cuatro jugadores muertos. Seguimos con cuatro jugadores muertos. <coughs> Le marco al Carnarvon que lo tiene en, en el culo al Type. Que tenga cuidado, ¿no? Básicamente. Hojaldre. Um, el Carnarvon que está ahí en la zona de los medios. Con el Carnarvon. No sé si sería la mejor alternativa a esa. Um, Ferchu 75. Bueno, acá viene un error para mí que cometo que es muy tonto. No le voy a poner pausa porque si no se va a hacer muy largo, pero... Eh, fíjense, estoy con hit Bien el disparo rebotó. Es que el disparo en realidad con hit No le vas a entrar ahí, porque tiene espaciado ¿Ves? Ahí comete el error, un error tonto Que es obvio que no le voy a entrar Ahí le tengo que disparar con munición Estándar, con la estándar le entraba Con eso no, porque pega en la parte de arriba Ahora, esto me llama mucho la atención ¿Ves? ¿Ven que Estoy apuntando a la cúpula, ¿no? ¿Y ves que el tiro está en la cúpula? O sea, no es que... No. Está en la cúpula. ¿Lo ven? De vuelta, lo mismo. Las mecánicas de Wargaming... La verdad que no se entiende, bro. No se entiende. Y ahí ya estoy jugadísimo. Tiro ahí, a ver qué pasa. El t 43 me estaba apuntando. Me como los... ¿Ves? Otra vez. Me como los 405 del chon que está ahí atrás. Nada, no, le tiro porque no, es nada, ya estoy rodeadísimo o Está sea, todo el equipo desintegrado, bro Mira, no quedó nada no, Quedó el Scorpion, el Carnarvon, el 112 y yo acá Mirá, el pobre encima El 112 allá atrás con 4 Bueno, yo tengo el Defender, el 34-3 El Scorpion y el T-28 Que anda por ahí también, supongo Me pega el tiro, obviamente 500 557, ¿no? Está el Defender me apuro, me hago el que lo voy a buscar. Tengo el Defender. No prendo más de los errores. Y ahí, ahí digo: eh, pensá un poco. Pensá, usá el cerebro que Dios te dio. Y es cuando digo: Tendrás que cargar AP, bro. Estoy justo en una piedrita, en un cosito. Trato de meter el tiro va a la piedra. No sé. El tiro va a la piedra. El Defender, el Defender de ahí me la clava. ¿eh? Con 0.40 que tiene dispersión. Ahora, yo, a él, el tiro va a la piedra. Bueno, bro, es así, es así. Es el día a día, rey, qué es lo que hay. Así que, bueno, amigos, eh, ¿cuánto hicimos? 1.253 y en el anterior hicimos 2.100, 2.200, ponele, para redondear, y 1.250 acá. Eh, así que, bueno, no, ni tan mal, yo qué sé. Vehículo, vamos con el resultado, pará, vamos con el resultado de este y hago la, la conclusión final. Bueno amigos, acá estamos entonces con, la, con los resultados de la primera batalla. Este fue el de, la, el de la primera partida que jugamos. Esa que se me mezcló el del K-21 PT, que hicimos 2929 con el K-21. Eh, no, eso es otra... Una próxima batalla que estaré subiendo seguramente el canal. Bueno, eh, 2111 hicimos en la primera, 158 asistido, era Cotatier 6. Mucho no se puede evaluar, eh, evaluar el tanque, pero más que nada para que vean cómo se mueve, cómo dispara, cómo apunta, cómo penetra y todas esas cuestiones. Recuerden que nos costó penetrar el Jackson en esta partida de tier 6 y no pudimos matar a la Artie de un tiro. Así que hay que tener en cuenta eso. Eh, ah, mirá, era el STA1 que nos disparó al principio, era de Estrella de la Muerte. Un beso para todos los chicos de Estrella de la Muerte también. Ahí lo, lo, lo quiero mucho, ahí con Gustavo. Bueno, y. Eh, fíjense el daño que hizo el bk 36 1 h Muy bueno. Tres kills, Mira ahí, papu. Excelente. Eh, así que bueno, hicimos 2.111, 3 kills y demás Bueno, eh, ganamos 73.583 Piensen que no tiré ninguna munición de oro so Fuimos puro AP eh, 73 menos 20 de los consumibles Menos 2 de reparar el vehículo Son 22 menos 73 Son 50 más o menos ¿No? 51 por ahí Bueno 51.000 hubiese ganado si no hubiese tenido la... La recompensa esa por la misión de créditos. Y esta fue la segunda que hicimos. 1253 eh, con 5 avistamientos. Detectamos a esos vehículos. Al 65T. Al 34-3. Al Type 59. Al Scorpion. Al T28. Para mí, el ligero que yo tenía al lado mío creo que era el Hawk. Estaba mal posicionado. Él tenía que estar arriba. Y yo tenía que haber estado disparando al costado. No él tratando de intercambiar tiros. Con un ligero no tenés que intercambiar tiros. Eh, el Hawk era así, ¿no? El Hawk 30, acá está el ángel no sé qué de clan Mitch sí, porque al final no das luz a tus compañeros yo ahí era una excelente posición para que yo pudiera pegar un montón eh, pero yo tenía que estar espoteando y a la vez me detectaban a mí ahí arriba en fierdos hablo era honesta y, y no puedo estar cumpliendo el rol de eh, estar pegando eh, espoteando mientras tengo atrás un ligero que está pegándole mano a mano, está mano a mano con el defender y con el 34-3 eso es una opinión personal, ¿no? Cada uno después sacará sus propias conclusiones. Pero fíjense que fue un 15 a 0, bro. 15 a 0. Así que, nada, no, no podemos esperar mucho. El IS-3A se fue con un 0. El 65T se fue con un 0. El Type 59 pff, se fue con un 0. Un BK-100, que es un hermoso tanque contra Tier 8. Sos el rey de la fiesta prácticamente, porque sos muy duro. Si cubrís la cupulita, se fue con un 0. El T-28, durísimo, de excelente casa, se fue con 300. El Carnarvon, que estaba atrás en la posición de snipeo, se fue con dos tiros. Mucho más. No sé si podíamos hacer, bro. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Esto es el tanque. Esto es lo que hay. No, no, no, no hay más. O sea, es lo que hay. Si les gustó, buenísimo. Si no les gustó, yo qué sé. Es lo que hay, repito. Ahora, mis conclusiones personales. Conclusiones de lo que tiene que ver con la partida. Bueno, con el tanque y las partidas en sí. Nando, ¿vale la pena hacer la maratón? No vale la pena. ¿Está bueno o no está bueno? A ver, es un vehículo que es bastante, bastante difícil de utilizar. Es un es un tanque muy difícil de usar. ¿Por qué? Porque te entran todas. Bien, te van a entrar todas. Salvo un IS que justo me pegó en la torreta y yo torreteando con depresión y demás. Y un IS que me tiró AP, munición estándar. Ahí rebote un tirito. Pero si no, te van a entrar todas. Tenés que conocer bien los mapas. Tenés que posicionarte bien. Podés lograr posicionarte bien porque tenés la velocidad para eso. Tenés una recarga hermosa, hermosa. recargas cada... Si lo equipás bien con todo, bien, bien, bien, bien. Eh, estás recargando en unos 3.90 y pico segundos. Incluso si le pones chocolate y directivas. 3.90 más o menos cada nada pegás. Obviamente pegás 200, que es muy poco. También pensá que vas a ver tier 9, tier 10. Eh, por eso digo, es un tanque difícil de usar tanque o sea, complicado, pero eso no quita de que, o sea, no me parece un mal tanque, muy difícil de usarlo, muy complicado de usarlo, tenés que, repito, posicionarte bien, saber dónde estás ubicado, no vayas a primera línea y a quedarte ahí eh, si jugás contra tiers más alto, si jugás contra tus tier o menor, puedes hacer lo que vos quieras, obviamente, tenés, tenés eh, vida y recarga para enfrentarte a lo que quieras, eh, pensá, como les dije antes No vas a matar a una artillería de tier 6 de un tiro Con lo cual a vos te conviene El intercambio de tiros A corta distancia no Por eso también es difícil de usarlo Porque te entra todo y tenés poca vida Pero necesitas esa corta distancia ¿Snipear? Sí, también sirve snipear Pero pensá que vas a sacar 180 por cada tiro Tenés que tener cuidado, porque si te spotean Te pasa lo que me pasó a mí No sabés si tenés un Scorpion allá, un T28, un 130PM En el fondo ahí campeando y eh, vos salís a asomar tu torreta y te hacen pum pum pum Chau Bien, no es un tanque de primera línea Si es un tanque para posicionarlo bien rápido Lo posicionás, pegás Dos, tres tiros en el cruce Cuando te detectan te da la media vuelta y te vas y podés Y si ya te quedaste ahí, bueno, esperá, aguantá Y tratá de hacer lo que puedas eh, Que fue lo que me pasó a mí en Fierro básicamente Quedé atrapado ahí con el ligero atrás Y ya el cruce estaba tapado pues estaba el 34 3 estaba el Defender eh, Y no me quería comer la bomba del Defender Que me pegué 500 eh, Así como me pegó el Scorpion eh, ¿Merece la pena hacer la maratón? A ver. Como siempre les digo, chicos, cada uno tiene la, el tiempo que, que tiene. Obviamente, algunos trabajan más horas, otros trabajan menos horas, otros trabajan, y estudian, hacen un montón de cuestiones. Ahora, yo te recomiendo que hagas la. Que hagas la, la maratón hasta donde puedas. Bien, siempre es beneficioso hacer la maratón y además no tenés ningún tipo de. Los españoles dicen pega. No me sale otro nombre. Otra, otra, no tenés ningún tipo de impedimento para hacerla, jugás como siempre, jugás tranquilo, llegás hasta donde llegás, no te matás, llegás al 40%, llegas al 40%, llegas al 30%, llegar al 30%, después te lo podés comprar el vehículo con dinero real, que es lo que cuesta, todavía no creo que no sé todo, vale, todavía no lo tengo idea, pero lo puedes pagar con un 30, un 40, un 50, si tenés un poquito más de tiempo y tenés más de ganas de meterle, jugás con un amigo, haces pelotón, juegan, van sacando la experiencia, y puedes llegar capaz que hasta un 60% de descuento. Que termina siendo un montón. bien Entonces, te recomiendo que sí. Que hagas la maratón. Y que le des hasta donde puedas darle. Cuando llega un momento que no tiene ganas de jugar más. No juegues más. Y listo, bro. Ya está. Es así. No te voy a decir. Sí, sí. Vos tenés que jugarla. Porque el tanque está rotísimo. Porque el tanque no está rotísimo. ¿Bien? El tanque no está roto para nada. Para nada está roto. Tiene cualidades. Muy buenas. Que es velocidad. Movilidad. Y recarga. En esas tres cosas... Vos tenés que basar el daño que va a hacer con este vehículo. ¿Bien? Ahora tenés que saber que cuando te vieron estás muerto. Porque te van a entrar todas. ¿Bien? Entonces eso también es un punto negativo. Y vas a ver. Tier 10. Y los Tier 10 no van a tener, no van a tener eh, pena. Te van a meter bombazos de 400, 500. Y ni hablar si te llega justo a ver un Japán lesían Y te metió una bomba de 1100 desde allá atrás. Y ni hablar una 4005, ¿no? Empezás a escapar. Imagínate que vos con esto. Sin querer por un lado. Y, y ves. No te digo un tanque. Te digo un IS-7, IS ponele pues decís tierra tragame, ¿entendés? Eh, ¿Ves un IS4? ¿Qué hago, bro? Con esto, ¿entendés? ¿Es un mal tanque? No, ¿un tanque difícil de usar? Sí. Así que bueno amigos, hasta acá mi, mi propia opinión, cada uno pensará lo que quiera, eh, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca del tanque, cómo lo vieron, qué les pareció, si van a hacer la maratón, me interesa saber si van a hacer la maratón o no, eh, o el tiempo que disponen, tal vez uno puede decir, che, yo le voy a hacer hasta el 30%, yo hasta el 50%, yo hasta el 80%, yo lo voy a completar, yo lo quiero sacar por, por el camuflaje 3D y demás, eh, bueno, ya quedarán cada uno. Muchas gracias chicos, cuídense, los eh, espero en los comentarios, dejase like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chau chau.